Hola, ¿qué tal? A todos, buenas tardes. Nos encontramos en nuestro ciclo de conferencias, en esta ocasión estamos con el tema de salud física y mental. Por esta, por este momento nos estará acompañando y dando seguimiento la doctora Soraya Ramírez Chelala Hernández. Bienvenida, doctora. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, para comenzar voy a dar una breve semblanza de la doctora. Ella cuenta con un doctorado en Desarrollo Humano, asimismo eh, con la maestría en Administración de Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento, así como con la licenciatura en Psicología Organizacional. De igual forma, tiene la especialidad en de ser orientador humanista, en psicoterapeuta gestal, facilitadora de curación a través de las actitudes, así como facilitador de grupos y cursos de capacitación en partidos en general. Asimismo, es autora del libro guía de aprendizaje para elaboración de piezas torneadas, también auto, autora y dictaminadora en revistas indexas con arbitraje internacional. Eh, funge también como docente en línea del 2007 al 2009 en la Universidad de UTEL y del 2008 a la fecha en el área de psicología en el FES Iztacala. Ha hecho una serie de ponencias y ha participado en una serie también así de congresos internacionales. Sin más por agregar, le dejo la palabra a la doctora Soraya. Hola, muy buenas tardes. Gracias, José. Este, muchas gracias por la presentación. Eh, bueno, yo estoy aquí muy contenta de estar con ustedes. Gracias a Tropper por haberme invitado. Este tema es hermoso, es muy amplio, así que traté de hacer como de poner la, la suficiente información para no hacer un curso de 10 horas con el tema. Pero bueno, vamos a dar una plática y primero les voy a pedir un favor. Vamos a imaginar que hacemos un viaje en el tiempo. Entonces, cierren sus ojos, salen y exhalen, inhalen y imaginen que cuando exhalamos estamos en el 7 de abril. Hoy es 7 de abril del 2022. ¿Ya están todos listos en el 7 de abril del 2022? Bueno, yo espero en Dios que sí, que ya estén aquí todos el 7 de abril, y les voy a decir: Hola, muy buenas tardes. Hoy es día 7 de abril y se celebra el Día Internacional de la Salud. Hoy es el Día Internacional de la Salud, ¿por qué? Porque se conmemora la eh, conmemoración, bueno, se conmemora la formación de la Organización Mundial de la Salud en 1948 en Ginebra. El interés de hacer esta, esta conmemoración cada año es crear conciencia entre las naciones de lo importante que es la promoción de las sales Cada año es una temática diferente y en este, en este tiempo se habló sobre las energías limpias. ¿Por qué? Porque se procura crear energía contaminando lo menos posible a nuestro entorno. De hecho, fíjense que para que una empresa sea certificada como... Eh, tanto certificación de A Great Place to Work o como empresa socialmente responsable, sus procesos deben de procurar el menor daño a su entorno. Entonces, nuestra salud, está en parte de nuestra salud, está en función del entorno en el que estamos. Ahora, les quiero preguntar, ¿qué es para ustedes salud? ¿Quién me quiere contestar? Creo que aquí había una manita. Ah, listo. ¿Quién me quiere contestar qué entienden por salud? José, si no tenemos participantes que se animen, nos vas a apoyar contestando. Claro, sin problema. Este, para mí salud es como estar en un estado este, como equilibrado, Ajá. ¿no? Este, de bienestar. Sí. Y, eh, puede ser tanto, no solamente física, sino el, el título de la conversación, ¿no? Ajá. tanto mental como física. Exacto. Sí, perfecto. Muy bien. Alguien que se anime también a dar su salud. Está muy bien lo que dijiste, José. Perfecto. Porque fíjate que de hecho la Organización Mundial de la Salud habla que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición dice mucho del enfoque que utiliza la Organización Mundial de la Salud. Es un enfoque que se le conoce como saludogénico. Significa que se busca la salud generando salud y no quitando la enfermedad. La atención está en el bienestar. Pero, ¿qué entendemos por bienestar? El bienestar, como su nombre, como la misma palabra lo dice, es estar bien. Y tiene que ver con equilibrio, con armonía, con satisfacción, con seguridad. Eso es lo que tiene que ver el bienestar. El bienestar, el equilibrio... En físico, cuando nuestro cuerpo, nuestro organismo funciona de manera adecuada, de manera equilibrada, hay una homeostasis en nosotros. La armonía, cuando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos nos generan paz. La satisfacción es que estamos bien, nos sentimos bien con lo que estamos teniendo. Y la seguridad, saben, tiene que ver con los recursos, con los recursos que sabemos que tenemos o que sentimos que tenemos, tanto los recursos biológicos de nuestros anticuerpos, como de nuestros recursos mentales y emocionales. Y todo esto, este bienestar, este equilibrio, esta armonía, como hace rato lo mencionaste muy sabiamente, nos va a generar salud. Entonces tenemos que hay muchas formas de explicar la salud, muchas de, de, de, de clasificaciones sobre los tipos de salud que hay. Una de las que vamos a platicar aquí para efectos de la práctica del día de hoy es la la salud emocional, la física y la mental, y como ya dijimos que la Organización Mundial de la Salud cataloga la salud como un bienestar, vamos a utilizar también esa palabra del bienestar, que habla de equilibrio, de satisfacción, de armonía, y se influencian mutuamente, o sea, la salud física impacta en la salud emocional y mental, la salud en, este, emocional impacta, puede impactar en la física, por supuesto que nuestros pensamientos pueden atacar nuestra salud física, y el otro día estaba hablando con una amiga muy querida y ella decía, lo difícil que es cuando te dicen que tus emociones provocan una situación de salud, tienes toda la razón, porque dices, oye, aparte de que estoy enferma, que estoy padeciendo esta situación, soy culpable, pues qué bonito, qué bonita historia, ¿no? Entonces, por supuesto que, que uno se siente mal, pero lejos de sentirlo como agresión, es ver de qué manera podemos contribuir. No sentirnos culpables, pero sí ver de qué manera podemos cambiar esos sentimientos. Porque incluso yo creo que a todos, incluyéndome a mí, nos ha pasado que un estado de salud se agrava o, de, o es propiciado por nuestras emociones. Entonces, aquí tenemos que hay determinantes que pueden propiciar o entorpecer nuestra salud. Están los genéticos, los biológicos, los conductuales, los psicológicos y los sociales. En los genéticos, como su nombre lo indica, tiene que ver con nuestros genes, pero fíjense que no estamos determinados por nuestros genes, no, somos, no hay un estado de indefensión en nosotros por los genes que traemos. Kazuo Murakami, que es un genetista muy importante de Estados Unidos, escribió un libro divino que se lo recomiendo que se llama El Código Divino de la Vida. Ha escrito muchos libros, pero uno de ellos es este, El Código Divino de la Vida, y él platica... De dentro de todas las investigaciones que ha, hecho, que ha hecho él, porque esto no es solamente un dogma, son resultados de investigaciones científicas, que si bien tenemos a veces los genes de determinada situación o determinada enfermedad, nuestros pensamientos y nuestro entorno van a hacer que se activen o se desactiven esos genes. Entonces él dice que el código genético del ser humano tiene los genes de todos, de ser perfectamente precioso como esas personas que son divinas y es, son perfectas como la persona con o sea con más deformidades las personas tenemos el gen de la genialidad tenemos el gen de la peor de las enfermedades de los retrasos peores retrasos que puede haber sí pero se activan o se desactivan de acuerdo a los a nuestros pensamientos a nuestro entorno a nuestros estilos de vida y que es importante que trabajemos en ellos por supuesto que aquí no significa que este, aquí significa que también debemos de contribuir con nuestros hábitos alimenticios y con nuestras formas, nuestros hábitos de vida. También vienen los determinantes biológicos, que tienen que ver en cómo mi organismo funciona, en mi conducta, que es lo que vamos a ver en unos momentos, en mi ciclo psicológico, que quiere ver mis pensamientos, cómo mi pensamiento contribuye a la que yo tenga salud emocional, a la que tenga armonía, o simplemente lo entorpece. Y dentro de los sociales no solamente están mis relaciones interpersonales, sino que también está mi relación con el entorno. Los sociales no solamente es con las personas, sino también con el entorno. Entonces, también tenemos... este. Vamos a empezar a ver los bienestar físico. Y para esto, nuevamente les voy a pedir que cierren sus ojos. Y ahora lo que vamos a hacer es que van a situarse en su cuerpo sientan su cuerpo, identifiquen si están sentados o están acostados, identifiquen su postura corporal, identifiquen cómo es su respiración, identifiquen si tienen frío o si tienen calor, cómo sienten su, físicamente, cuáles son las sensaciones corporales, Muchas veces, si quieren pueden ir abriendo sus ojos, no nos damos cuenta de cómo estamos, si estamos cómodos o no estamos cómodos. De, de repente, después de mucho tiempo de estar en de una posición, nos movemos y, y estamos, nos damos cuenta que ya nos lastimamos, porque no pusimos suficiente atención en nuestro cuerpo. El cuerpo nos avisa muchas cosas. No sé si les ha pasado que comen algo y saben, o sea, como que algo les dijo que eso que iban a comer les iba a hacer daño. Y no le hacemos caso a nuestro cuerpo, no le hacemos caso a las señales. Cuando ves algo y de entrada te dan náuseas y dices, ay, no, pues, ¿qué importa? O sea, no, no importa que me lo puedo comer, no pasa nada. ¿no? Me estaba comentando en ocasión una amiga que estaba en una comida en la que pues, era como de mucho protocolo y que desde que vio la comida sabía que la comida le iba a hacer daño porque inmediatamente lo sintió, sintió que le dio náuseas. Y resulta que por el mismo protocolo y por la misma formalidad de la reunión, se comió lo que le sirvieron y que se enfermó terrible, que han sido meses de calvario de estar yendo al doctor, por eso que se comió, porque sabía que iba a ser daño Entonces nuestro cuerpo sí nos avisa, y lo importante es hacerle caso. Pero entonces este bienestar físico es atender a nuestro cuerpo, escucharlo. La salud, la organización mundial, bueno, hay muchas definiciones sobre el bienestar físico, y una de ellas que habla del bienestar del cuerpo y el óptimo funcionamiento de nuestro organismo. Eso tiene que ver con nuestra salud. Y nuestras conductas muchas veces contribuyen o no contribuyen con esta salud física. Entonces, para lo cual, les voy a pedir que si tienen, si pueden con su celular, vayan a este QR o se vayan a esta liga. Y aquí sí necesito que me apoyen diciéndome si quieren que lo hagamos juntos, ustedes o ustedes se van a un celular. ¿O les copiamos la liga? No sé si Alfredo me puede hacer el favor de copiar la liga y ponerla en el chat. Sí, ahorita nos van a apoyar para colocarla. De igual ah. forma, si alguien tiene alguna inquietud, puede poner alguna reacción de levantar la mano y podemos hacer alguna pregunta o ya sea bien por el chat, también escribirla y después se la comentamos a la doctora. Si ya pudieron entrar, me dicen, porque les voy a platicar de qué se trata. Aquí lo que tienen que hacer es, ok, le voy a cerrar. Aquí ustedes lo que tienen que hacer es, aquí dice, colocan las imágenes según si representan una conducta saludable o no saludable. Entonces le dan clic en OK y okay, aquí viene una primera no. Entonces les aparece esta, estar hidratados. Entonces ustedes consideran que eso es una conducta saludable o no saludable. Entonces le dan clic afuera de la imagen o con su dedo, si están en su celular, y la seleccionan en si consideran que es saludable o no saludable. Y después desaparece esta imagen, que es una ensalada de pollo. Eso tiene que ver con una alimentación saludable. Y ustedes van a decidir si lo ponen en conducta saludable o conducta no saludable. Entonces lo ponemos en conducta saludable, ¿verdad? Y aquí, si bien expresar el enojo es sano, ustedes van a decidir si expresar de esta manera el enojo es una conducta saludable o no saludable. Entonces... Ustedes deciden dónde la ponen. Ok, aquí ya nos hicieron el favor de poner la liga. Um, ok. Ajá, ¿qué es esta segunda liga de Learning? Ajá, exactamente, es la segunda liga. Ya, Entonces, ya que ustedes, se con, sí. Y ya que se concluye... ¿Perdón? Ya que se concluye... Este, ah, ya que lo concluyeron, le van a poner clic en, este, en esta palomita azul, bueno, que es blanca sobre un círculo azul. Ustedes le dan clic ahí. ¿Listo? Ok, yo me imagino que ya terminaron. Aquí tenemos, estamos muy contentos porque hay 14 personas que nos están acompañando y no sé si tienen alguna duda hasta el momento o quieren comentar algo acerca de las este, del ejercicio que acabamos de hacer. Fíjense que además de las conductas que puse ahí de ejercicios, les quise poner otras. ¿Cuántas veces nos han dicho que a veces deberíamos imitar a la naturaleza? Entonces aquí pongo un perrito que está en un momento de esparcimiento, descansando, tomando el sol, sintiendo el pasto y parte de nuestra salud física y emocional y mental son estos momentos de esparcimiento. Si bien, así como está esta imagen de que las personas están trabajando, nuestro cerebro y nuestra salud necesita de una actividad que sea una demanda cognitiva. Todo debe de ser en equilibrio, porque también tiene que ver con este gatito que está aquí este, descansando, estirándose, que también necesitamos momentos de, de descanso, de relajación. Y por relajación también les puse a esta persona viendo el mar como representación de la meditación, porque es muy importante la meditación, que más adelante lo vamos a ver, pero meditar no significa sentarnos en flor de loto, vestirnos de blanco, prender una vela y quedarnos dos horas viendo o sea, meditando, puede ser momentos pequeños de esparcimiento. Eh, Jorge, tú me avisas, este, José, perdón, tú me avisas cuando haya alguna duda, porque aquí veo que hay algo en el chat. Sí, de hecho nos comentan que a ellos les aparecen otras imágenes. ¿A ellos les aparecen otras imágenes? Sí. Pues, pero sí. estás en Learning Apps, estarás en Learning Apps, de que... la presentación. Ajá, lo más probable es que las, eh, bueno, para aclarar, las imágenes a las que haces referencia son las de la presentación, porque, sí. porque las que aparecen acá son otras. Exactamente, Si sí, ya no salimos de, de, de la aplicación en la que estábamos hace un momento, que estábamos en esta. Este, ya no salimos, porque estas, pues de dormir, de la manera en que comemos, este, aquí por ejemplo estaba, salió un artículo en el que se dice que los bochornos en la mujer se incrementan de acuerdo a sus, a sus hábitos de alimentación o de sedentarismo. Entonces, bueno, pero aquí son las, estas que vimos, estas son de Learning Apps. Fíjense que reír es bien importante. De hecho, esto es de Learning Apps y aquí estamos en la presentación y aquí les pongo una carita sonriendo, porque sonreír es muy importante incluso a nivel cerebral, porque entonces le estamos dando la información al cerebro de que las cosas van bien y se segregan determinados neurotransmisores que nos permiten estar más relajados y eso nos va a permitir hacer uso de los recursos que tenemos. Tomar el sol también es muy importante, pero todo tiene que ver en un equilibrio. De hecho, les quise poner esta infografía sobre la, el cuidado del sol en nuestra piel. Aquí hay un apartado donde dice cuidado de los niños, de no dejar que estén entre 11 y 5 de la tarde, pero he de decirles que la hora internacional del cáncer, de acuerdo a la Asociación Internacional de Dermatología, es precisamente de 11 a 5. Entonces, esto no solamente es para niños, para cualquier adulto hay que evitar el sol de 11 a 5. Usar este, bloqueadores y sí tomar el sol porque lo necesitan, no solamente nuestros huesos, sino también nuestro cerebro, porque así se, se segrega serotonina. Entonces, sí necesitamos el sol, pero con cuidado. Nuestro bienestar físico, como habíamos platicado, impacta nuestro bienestar emocional y mental. ¿Por qué? Porque por supuesto con una persona que tiene dolor crónico o que se siente mal continuamente, emocionalmente y mentalmente se va a sentir mal. Y aquí es donde es muy importante que no estamos en, en una situación de indefensión. Físicamente podemos estar en una situación de salud compleja, pero nosotros tenemos el poder emocional y mentalmente, de ver cómo vamos a gestionar esa situación. Víctor Frank decía que nadie nos puede esclavizar, incluso en la situación en la que él vivió, dice, nadie nos puede esclavizar. Entonces, una situación física no puede esclavizar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, que nos podemos sentir tristes, deprimidos, con pensamientos catastróficos, por supuesto, porque si estamos en una situación física compleja, por supuesto que es normal que vengan esos pensamientos, pero hay que hacer algo al respecto para no permitir que nos lleve como una avalancha. Entonces viene la salud mental. La salud mental tiene que ver con un estado de bienestar en que la persona realiza sus capacidades, es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, trabaja de forma productiva y contribuye con la comunidad. Y fíjense que aquí lo que me llama mucho la atención de, de la definición que da la Organización Mundial de la Salud es que dice que tu salud mental no solamente es hacer uso de tus propios recursos, que era lo que platicábamos hace un momento, y por eso está el bienestar en, que tiene que ver con mi seguridad. Tengo los recursos personales y sociales y a lo mejor económicos para hacer frente a algún, a algún evento que se me presenta. Soy productivo, quiere decir que que doy algo a mi comunidad, y entonces dices, mi salud mental está en función de contribuir con el otro, tan interdependientes somos los seres humanos, que incluso nuestra salud está en función de que yo le dé al, al otro algo, algo bueno, que enriquezca a alguien más más allá de solamente ver por mí, mi salud, una persona que solamente ve por ella misma, no puede tener salud mental, ¿por qué? pues porque está viendo solo para sí mismo y se, entonces se desconecta, porque en el momento en que nosotros formamos parte de una comunidad y contribuimos con esa comunidad, hay un sentido de pertenencia. Y ustedes saben, y sabemos todos, que una de las necesidades básicas de la supervivencia y de la existencia de un ser vivo es sentirse que pertenece a un espacio. Ahora, nuestra salud mental está en función de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos y de nuestros hábitos. Entonces, dependiendo de esta combinación, si son congruentes entre sí, va a ser nuestro talante emocional. Yo me voy a sentir, en algún momento identifiquen cómo están sus pensamientos en, la, en X situación y se van a dar cuenta que eso va a determinar cómo se sienten, va a determinar entonces cuáles son sus actitudes y los hábitos que acostumbramos. Ahora les voy a pedir nuevamente, nos vamos a detener un momento, y les voy a pedir que identifiquen dos pensamientos, dos actitudes y dos hábitos que entorpece su salud mental. Entonces, si los pueden escribir, no es, no es necesario que los compartan con nosotros, pero sí les pido que sean lo más honestos posibles con ustedes mismos, de esos dos pensamientos, dos actitudes y dos hábitos que les roban su salud mental. Mm -hmm. sí, sí, sí. Les voy a dar aquí un minutito para que lo escriban. Bueno, ahora les voy a pedir, todos fíjense que tenemos los recursos para apoyarnos y para cuidarnos. Entonces ahora les voy a pedir dos pensamientos, dos actitudes y dos hábitos que ustedes ya tienen y que practican, que pueden contribuir para contrarrestar esos dos pensamientos y dos actitudes sí, sí, sí. que les afectan. Hoy oh, sé, todas sí. Sí, oye. Por favor, dame la mano. Se prendió un micrófono. Oye. Se prendió un micrófono. Sí, nos apoya. Yeah. Sí. Ah, gracias. Estaba yo hablando y no me di cuenta que tenía mi micrófono apagado. Este, bueno, ya tuvieron dos pensamientos, dos actitudes y dos hábitos que les roba su salud mental. Después, ahora les pido... Este, La cámara también está apagada, perdón. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué se apagó? Ah, ahí está, listo. Ya, bueno. Mm. Que ahora sí que fue, este... ¿Cómo se le... Un vende, se les dice. <risa> bueno, a ver, entonces regresamos. Ya tenemos dos pensamientos, dos actitudes y dos hábitos que roban nuestra salud mental, ¿ok? Ya, los, ya lo escribieron, creo, espero que ya todos los hayan escrito. Ahora, si no pudieron con dos, es, es, elijan uno, ¿no? Y ahora necesito que ustedes pongan los, los, aquellos pensamientos, actitudes y hábitos que les pueden ayudar a contrarrestar lo que les roba su salud mental. Y generalmente sí lo tenemos, si sí, sí vemos hacia adentro, sí tenemos esos recursos. Si, no ten, si queremos no tener esos recursos, incluso podemos optar por ayuda terapéutica, o saber, puedo ir a mi terapia, o puedo ver este, videos que contribuyan con esto que yo estoy buscando. También les voy a dar un minutito para que puedan escribir. Ok, entonces, este, ¿cómo se sienten? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguien tiene una duda hasta el momento? ¿Ninguna duda? Parecer no. Yo, no. bueno, lo es más como una inquietud. A ver, este, dime. Porque, por ejemplo, ahorita que hicimos el ejercicio de las actividades, o sea, lo bueno y lo malo lo separamos, ¿no? Y pues sí la tiene por así decirlo, ¿no? La tiene y le puse, las puse correctamente. Pero sé qué debo hacer, pero no lo hago. Uh -huh. Eso es como que yo personalmente creo que es en lo que lleva a fallar. Claro. Y fíjate que te voy a platicar que eso tiene que ver también con tu cerebro. Porque los hábitos crean un surco en nuestro cerebro. Entonces, imagina... Imagina tú, que pensé que estaba yo en eh, un río que, un, que tiene varios brazos, ¿no? y uno de los brazos de ese río va hacia la derecha, y tú dices, yo ya no quiero que ese brazo vaya para la derecha, ahora quiero que vaya para la izquierda. Pero si ese río lleva 100 años yéndose hacia la derecha, aunque tú le pongas diques y bloques, si y hagas un brazo hacia la, hacia la izquierda, porque ya no quieres que se vaya a la derecha, ahora quieres que se vaya a la izquierda, al, aún así al río le va a costar mucho trabajo redireccionar el agua hacia otro lado, porque hay una memoria, y en el caso de nuestro cerebro está el surco hecho, hay conexiones interneuronales. Lo maravilloso es que no es, nuestro cerebro no está determinado, es mal moldeable, entonces lo que puedes hacer es simplemente la práctica, practicar, practicar, y si fallas una vez no importa, lo vuelves a practicar, no se trata de regañarnos cuando volvemos a caer en el vicio, por así decirlo, o en que pedimos la garna, pedimos... La gordita de chicharrón, en lugar de pedir una ensalada de pollo, está bien. Ahora, no está mal comer una gorda de chicharrón, está bien, no es bueno comerlo diario, ¿no? Entonces, nuestros hábitos los podemos ir transformando. Y fíjate que más que si son buenos o malos, es las conductas buenas o malas, es funcionales o no funcionales. ¿Me funciona para mi salud o no me funciona para mi salud? para no poner el catálogo de malo, porque entonces si yo le pongo malo, ya, mi, ya yo me estoy descalificando como que hago algo malo. Entonces también desde ahí ya hay un, un rechazo de mi parte hacia algo, porque ya me estoy juzgando. ¿Sí me explico? Ok. Entonces tenemos que nuestra salud mental, los niveles elevados de inteligencia emocional, tienen una relación significativa con el bienestar emocional y mental. ¿Qué significa? La manera en la que yo gestiono mis emociones contribuye a mi nivel de salud mental. Entonces, ¿me la roba o me la da? No sé si se vieron que hace como un año, no recuerdo hace cuánto tiempo, salió un meme, estuvo circulando un meme, de una persona que va caminando con un café y este, va con su tacita de café y choca con alguien y le derrama el café a la persona, pues, ¿por qué chocaron, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué le derramó café a la persona? ¿Alguien me puede decir por qué le derramó café? A ver, José, tú que eres el que se anima a contestar las preguntas. ¿Por qué cuando choca le derrama café a la persona? La verdad no me acuerdo de ese meme, pero yo creo que fue un accidente. Pues porque había café en la taza. Oh, yeah. Entonces, pero eso fíjate, eso es una alusión a que... Sale de nosotros lo que hay adentro. O sea, no sé si a mí, me, bueno, les voy a platicar, una vez yo iba en el supercam iba yo en el, en el, en, con mi carrito, ¿no? Y ven que hay carriles, ¿no? Que se atraviesan. Entonces yo voy caminando en el carrito y una señora va caminando de reversa y ella se estrella contra mí. Entonces se lastimó su pie, pero ella fue la que se aquí ¿a se le ocurre caminar de reversa, no? Este Y volteó y me dijo una palabra florida como las que tenemos aquí en México, ¿no? Y yo dije, pero ¿por qué a mí si la que se estrelló fue ella, no? Fíjense que yo lo, lo primero que yo le iba a decir, pero ella me robó la palabra, lo primero que ella le iba a decir, ay señora, qué barbaridad, con todo lo siento. Pero no era mi culpa. Pero era lo que, en un, en un mismo incidente, lo que le sale a cada quien. Entonces, derramas café, pues porque traes café, ¿no? Derramas una mala palabra, porque eso es lo que hay adentro de ti. Entonces, es muy importante cuidar nuestros pensamientos porque es bien importante, porque eso va a generar nuestro talento emocional, eso va a ver cómo, cómo nos sentimos. Les voy, a, les voy a sugerir algo, cuando se sientan mal, agobiados, preocupados, no queridos, lo primero que van a hacer es pensar, van a empezar a hacer una lista mental, o, o escrita como quieran, de todas las personas que los quieren. Todos aquí tenemos personas que nos quieren, Hagan una lista de las personas que los quieren y si pueden, hasta identifiquen por qué esas personas los quieren. Y van a ver cómo se van a empezar a sentir mejor. Fíjense que hubo una investigación, la verdad es que yo siento que es una investigación bastante cruel, pero les voy a platicar a qué grado los seres vivos nos impactamos por las palabras. Todo en el universo, pregúntele a cualquier físico, todo en el universo es energía en movimiento. Y nuestros pensamientos nuestros sentimientos, nuestras palabras, tienen una vibración. Entonces, este experimento que se hizo fue dos plantitas idénticas, la misma tipo de planta. los pusieron en dos cuartos, era la misma orientación, lo único que dividía el cuarto era una pared. En una misma ventana, todo igual, se les dio la misma cantidad de agua por 15 días, se les dio la misma cantidad de vitaminas por 15 días. La única diferencia es que a una se le decían cosas bonitas, Estás muy bonita, te quiero mucho, mira qué bien vas, no sé qué. Y a la otra se le decían cosas feas. Estás horrible, me chocas, qué lata, qué lata es tratar de alimentarte, me choca venir a darte agua, mira nada más, me quitas mi tiempo. Una se murió y la otra se puso preciosa. Y se les dio la misma cantidad de agua, la misma cantidad de sol, la misma cantidad de vitaminas. A ese, por eso digo, fue bastante cruel el, el experimento. Yo sería incapaz de hacerlo, creo, pero eh, a ese grado los seres vivos, incluyéndonos obviamente a nosotros, nuestros pensamientos puede hacer que nos marchitemos interiormente, porque muchas veces es peor lo que nos decimos a nosotros mismos que los que alguien más nos dice. Somos bastante crueles con nosotros mismos a, a veces, ¿no? Por eso hace rato te diga no es bueno ni malo, simplemente no me funciona o me funciona, y, y cuando vea que me estoy saliendo del redil, pues, redireccionarme de manera amorosa, ¿no? Entonces, nuestras emociones, como lo estábamos viendo, si sí están en función de cómo pienso y mis actitudes van a ser resultado de mis pensamientos y de mis emociones. Entonces, a veces nos evadimos. Hay una, bueno, había una persona que se llamaba Susan Trout, que ella decía que los seres humanos siempre estamos buscando el bienestar. Bueno, de hecho, los seres vivos estamos buscando siempre el bienestar. Ustedes han visto cuando tienen una plantita que es de sol y la ponen en un interior donde no le da el sol y si hay una ventana cercana, no sé si han visto que la plantita, la, la, así, la, las hojas de la plantita empiezan a crecer y se empiezan a hacer y se empieza a torcer toda la planta para irse a, hacia donde está el sol, porque hay una sabiduría interna en donde se está buscando el bienestar y los seres humanos también buscamos el bienestar. Pero fíjense que Susan Cruz decía a veces nuestras conductas son autodestructivas pero irónicamente estamos buscando el bienestar. El ser humano busca la trascendencia y el crecimiento pero nos perdemos en el camino. Entonces algunas personas se drogan, se alcoholizan o trabajan de manera compulsiva o se aíslan o siempre están hacia afuera. ¿Por qué? Porque están buscando el bienestar de una manera este, errada porque estamos evitando sentirnos, evitar enfrentar lo que está pasando en nosotros, pero estamos buscando esa paz. Por eso este pensamiento es la paz que tanto buscas, está detrás de la emoción que tanto evitas. Tenemos que el bienestar emocional, la Organización Mundial de la Salud nos dice, es un estado de ánimo en el cual la persona se da cuenta de sus propias aptitudes. Fíjense, reconocer nuestras aptitudes es súper importante, porque entonces eso te da fuerza para poder enfrentar lo que se te presenta en la vida. Eres productivo, vuelve a ser importante la palabra ser productiva, y además contribuir con la comunidad. Nuestros pensamientos, nuestra salud mental y emocional está en función de servir al otro, hay una frase con la que yo crecí por parte de mi mamá que siempre me decía, el que no sirve para vivir, no, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y fíjense qué sabiduría había en las palabras de ella, cuando la misma Organización de la Mundial de la Salud habla de que tu salud, estoy, estoy sorprendida cómo la salud está en función de servir al otro. Entonces, a veces en estas preocupaciones, en, en estas presiones normales de la vida, no sé. Preocupamos tanto que nos perdemos en la preocupación. El estrés en sí es bueno, porque el estrés, sabes, te habla, se te presenta una situación que amenaza tu, tu, tu equilibrio, amenaza tu bienestar. Uno está en este equilibrio, se amenaza porque viene este, este estímulo o esta situación, y nosotros, como estamos conscientes de nuestras aptitudes y de nuestros recursos, respondemos, pero cuando no estamos conscientes de nuestras aptitudes, cuando creemos o nos damos cuenta que no contamos con los recursos para enfrentarlos, entramos en estrés. Y este pensamiento me encanta porque dice que la preocupación no te va a quitar el problema, te va a quitar tu paz. Y para poder responder a un problema, la paz interior es bien importante. Muy importante que tengamos una paz interior. Eh, hay un estudio que se realizó creo que en Harvard, no recuerdo la universidad en la que se habló, pero eh, Nazaret Castellanos, que habla mucho acerca de la neurología, de la meditación, este estudio dice una mente divagante o es una mente infeliz. Se hacen estudios en donde las personas que tienen mucho ruido interior, lo que pasa es que son infelices, porque aparte hay tanto diálogo interno que no hay manera de entrar en paz, entrar en quietud, y poder identificar los recursos con los que tenemos, los que no tenemos, y poder encontrar la mejor solución posible. Necesitamos algo que se conoce como silencio cerebral. Difícilmente entramos en un silencio cerebral porque hay demasiado ruido. Y como hace rato les platicaba, nuestro cerebro está muy acostumbrado a todo ese ruido. Entonces vamos a hacer un ejercicio, otro ejercicio pequeñito. Les voy a pedir nuevamente que cierren sus ojos. Y solamente se van a concentrar en su respiración. Si ven que se les mete algún pensamiento, el que sea, lo batean y regresan a su respiración. Y nos vamos a quedar así unos minutos, un, no, no unos minutos, pero unos, un momento, yo les aviso cuando ya podemos regresar. Si llega algún pensamiento, ya se empezaron a perder en pensamiento, regresen a su respiración. No la juzguen, solo siéntanla. Okay, pueden abrir sus ojos y generalmente nos cuesta muchísimo trabajo detener nuestra mente. Nos cuesta mucho trabajo porque inmediatamente, o sea, aguantamos unos segundos, pero de repente ya se va para otro lado de la mente y que las cosas que tenemos pendientes, lo que queremos hacer, si lo estamos haciendo bien, si nuestra no lo estamos haciendo bien, cuánto tiempo voy a estar en silencio, si es demasiado, si es mucho, cuánto tiempo llevo. Entonces, todo ese ruido es lo que nos impide una, un silencio cerebral, pero es normal. Nazaret nos dice, las personas creen que, que cuando van a meditar van a ir a un momento de paz y de tranquilidad y no se imaginan que van a entrar en una lucha campal entre la parte consciente del cerebro y la parte inconsciente de nuestro cerebro. La parte inconsciente es la que está duro y dale, duro y dale, duro y dale, así como, como una ardillita dentro de su rueda, ¿no? Y simplemente es acostumbrarla y enseñarla que podemos tener este silencio por espacios que nos dé paz, que nos dé tranquilidad y que nos dé claridad. El silencio cerebral nos da claridad, nos permite que se creen nuevas, nuevas células cerebrales, mejora la memoria, la capacidad de atención, disminuye el estrés. Empezamos a ser menos reactivos porque hay un silencio cerebral, porque hay una paz y beneficia nuestro estado emocional, que es esto que les decía, de ser menos reactivos. Entonces, ¿qué podemos hacer para promover nuestra salud? La postura corporal, fíjense que influye muchísimo en nuestro cerebro. Saben que el cerebro segrega de determinados neurotransmisores que van a hacer que nuestro cuerpo funcione o no funcione y que nos sintamos mal o que no nos sintamos mal. Si una persona, se han hecho estudios en que se han encontrado que si una persona está con una postura agachada, con los hombros hacia abajo, la cabeza agachada, es una postura como de derrota, el, el cerebro lo, lo identifica, e identifica que hay una derrota, entonces hay menos retentiva, menos capacidad de memoria, menos capacidad de responder. También es muy importante el ejercicio. Tal ben Sahar, que es un, una persona que ha investigado mucho acerca de la felicidad y que de hecho da clases en Harvard, este, habla de, de, de, de cosas importantes para, para promover la felicidad. Es el ejercicio, el meditar, el imitar el uso de dispositivos. Y bueno, además de lo que él dice, les, les agrego algo, que tiene que ver también con la generosidad. La generosidad tiene que ver con dar al otro. Hay un, un libro que habla sobre el autosabotaje, que en el autosabotaje la autora dice, quiero tener lo suficiente que me alcance para dar. Entonces no vamos a dar una miseria, no vamos a dar una limosna. Tengo y lo, y lo que tengo lo comparto con el otro. Abrazar es muy importante incluso de decirles que el abrazar tiene que ver con la supervivencia, porque se sigue de cuando nosotros abrazamos y los abrazos tienen que durar, ahorita lo vamos a ver, Miguel, aquí tengo la información. El, los abrazos deben de durar 8 segundos, porque libera dopamina, eleva nuestro bienestar emocional, mejora nuestra autoestima, nuestra salud física, porque saben, refuerza el sistema inmunológico. ¿Quién iba a imaginar que un abrazo refuerza tu sistema inmunológico. Y fíjense, con la pandemia, ¿qué es lo primero que te quitan? Nos quitaron los abrazos. Necesitamos mejorar nuestro sistema inmunológico, pero también tiene que ver, ¿saben qué? Con el sentimiento de seguridad. Los abrazos tienen que ver con un sentimiento de seguridad. Una persona que no es abrazada es una persona triste. Tiene que compensarlo de alguna otra manera. Eh, se habla que en mínimo debemos de tener cuatro abrazos para sobrevivir, mantenernos ocho abrazos. Y para crecer todo se abraza Esto es con, con respecto a los abrazos. La meditación que es, es un estado de relajamiento profundo y que a, ayuda a nuestro cuerpo y a nuestra mente. También sonreír. Si nosotros sonreímos, como se los platicaba hace rato, beneficia a nuestro cerebro porque entonces el cerebro identifica que la situación está bien. La gratitud. En el momento en que nosotros identificamos los recursos que tenemos y podemos agradecer por ellos y también agradecer cuando la gratitud tiene que ver con que hay alguien que fue un benefactor con nosotros y entonces genera, activa partes en nuestro cerebro que tienen que ver con la prosocialidad y nos da más un sentido de pertenencia si se dan cuenta es como un círculo virtuoso el que se va generando con todas estas actitudes, tomar agua simple si ustedes quieren saber cuántos, cuántos vasos de agua simple deben de tomar al día su peso corporal Dividanlo entre siete y eso va a dar el número de vasos que deben de tomar. Pero es agua simple, no, se, no cuenta el café, no cuenta la sopa de pasta, no cuentan los refrescos, aunque los refrescos lleven agua. Tiene que ser agua simple, ni los jugos ni nada, agua simple. La alimentación, nuestra alimentación debe ser saludable, pero fíjense que también creo que es, es sano. En ocasiones, como platicábamos hace un ratito, Alfredo y yo, y estaban ustedes aquí, que, este, que es importante también darnos nuestros permisos. Eso es muy importante porque si no hay una restricción. Para los que nos importa, digo, hay personas que les, les encanta comer saludables y primero se mueren que comen una garnacha. Y hay personas para los cuales es muy importante, para los, para los cuales adoramos las garnachas y nos gusta comerlas de vez en cuando. ¿no? La respiración. La respiración debe ser una respiración nasal, es decir, por nuestra nariz. Respirar por nuestra nariz nos permite tener una mejor retentiva, nos oxigena mejor, nos da paz. Ok. Por eso se acuerdan, eh, hay muchos anuncios en que te dice cuando tengas estrés, cuando hay una situación de enojo, respira, detente y respira. Bueno, aquí ya vimos todo lo que hay que ver. Nuestra salud va a impactar en nuestra calidad de vida. Entonces, nuestra calidad de vida es un estado de satisfacción general y que tiene que ver con una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Pero, ¿qué sería eso de aspectos subjetivos? Subjetivo tiene que ver con la intimidad, y tanto intimidad emocional como sexual, con la expresión, la manera en que yo expreso mis emociones. Hace rato, al inicio, donde estábamos en la dinámica esta de expresar el enojo, ¿cómo, eh, por supuesto que es bueno expresar el enojo, por, lo, por supuesto es que es bueno reconocer el enojo y la manera en que expreso mi enojo es muy importante porque habla de mi inteligencia emocional y la seguridad que yo percibo en mí mismo. Y los aspectos objetivos son la productividad personal y la salud física. Que eso es súper objetivo, si vamos y nos hacemos un estudio de sangre, una hemática, y sale que tengo 500 de colesterol, pues por mucho que yo diga que me siento bien, en realidad mi salud no está bien porque tengo 500 de colesterol. Entonces, ¿qué hay que hacer? Abrazar nuestras salud. Hacer algo por ella. Y ahora les voy a preguntar algo bien importante. ¿Cuál salud consideran que es la más importante? Ya que estuvimos platicando ahorita de los diferentes tipos de salud, ¿cuál consideran ustedes que es la salud más importante? Y el participante estrella, José, nos va a decir qué salud es la más importante. Okay. Este, yo, antes de mi participación, tenemos a Yesin. Ah, mira, qué bueno. Me Ella nos comenta bien. que mental. La mental. Ok. Y, ¿quién más? Citlali nos ¿También comenta ¿También, también salud mental. Ajá. Y pues yo por mi parte digo que ambas. <ríe> sí. sí. Sí, yo, y yo creo que las tres, pero sí, yo sí creo que la mental y la emocional son muy importantes porque probamos, podemos tener una situación de salud física, pero si nuestra, nuestra actitud mental y emocional la tenemos en equilibrio, puede contribuir con nuestra salud física, aunque no implique con eso que nos vamos a aliviar, ¿no? Pero sí, al, cada quien la mental se me hace una, una salud muy importante, mis pensamientos van a gestionar mis sentimientos. Y por supuesto que eso, por eso están esas enfermedades psicosomáticas, que no significa que seamos culpables, significa que podemos hacer algo al respecto para estar un poco mejor. Uh -huh. Y bueno, en teoría ya, ya, di, ya se dio el tema de salud mental y emocional, digo salud física y mental, pero ¿qué creen? Que hay algo que considero súper importante, que les quiero compartir, porque acabo de vivirlo de manera cercana de una persona que yo vi, que lo está viviendo. ¿Qué es nuestro bienestar financiero? Si nosotros no tenemos un bienestar financiero, imagínense que se nos presenta una enfermedad y no tenemos dinero porque nunca ahorramos. ¿Qué vamos a hacer? Por supuesto que se va a ver súper trastocada nuestra salud mental, emocional y física, por supuesto, ¿no? Cuando las personas están sanas, pero no tienen dinero, y viven en carencia, por supuesto que están enojadas y están deprimidas. Entonces, es bien importante. Yo por eso no quería dejar pasar... Compartirles esta información. El bienestar financiero, cuídense por favor. Tiene que ver, nuestro bienestar financiero, tiene que ver en que se alcanza mediante una buena gestión de la economía personal, familiar o empresarial, para hacer frente a los imprevistos, conseguir nuestras metas vitales, como es por ejemplo casa, comida y sustento, pero no solamente del presente, sino también de nuestro futuro. Bancomer dice que, algunos aspectos fundamentales para diagnosticar nuestro bienestar financiero, es que tanto estamos nosotros gestionando nuestros ingresos versus deudas, ¿no? O sea, gastamos más de lo que ganamos o ganamos más de lo que gastamos. Que tengamos liquidez para pagar nuestras facturas, porque, por ejemplo, si ganamos 10 pesos, pero nos queremos comprar algo que vale 20 pesos y lo pagamos a meses, está bien, porque entonces nos estamos administrando para que con 10 pesos yo pueda pagar a meses eso que me compré de 20 pesos, ¿no? Pero si me compro algo a meses de 20 pesos y luego otra cosa es de 30, otra cosa de 5 y otra cosa de 50, híjole, ¿en qué momento voy a salir de esas deudas? ¿no? Hay que planificar a largo plazo, hay que ahorrar, muy importante. Entonces yo les recomiendo tres cosas importantes. Primero, organizar. Voy a organizar cuánto gano, lo pongo de un lado, y cuánto gasto, lo pongo de otro. Voy a identificar de eso que gano, cuáles son, mi, ¿cuáles son mis ganancias fijas. Y si tengo ganancias variables, ¿cuáles son mis ganancias variables? Y luego voy a identificar cuáles son mis gastos fijos. Y vamos a identificar también cuáles son mis gastos variables. Mis gastos fijos pueden ser agua, luz, teléfono, el internet, los alimentos. Todo esto que las personas que tienen hijos, las colegiaturas, etc. Y entonces voy a determinar cuánto puedo ahorrar. Comprendo que a veces las personas con todo esto, ya que, ya que dividieron fijos y variables, y ya que identificaron gastos y, e ingresos, no les queda para ahorrar. Bueno, a veces pasa así, pero si sí si tenemos la oportunidad, es importante identificar. Y les quiero hacer una distinción, una cosa es ahorrar y otra cosa es atesorar. Cuando yo guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, y no soy generoso ni conmigo mismo, entonces, ¿a qué me va a llevar eso? Tampoco es sano, eso no es sano, ni mental ni emocionalmente. Ni físicamente, porque luego las personas están padeciendo que no tienen que comer, porque están atesorando su dinero, porque se les va a acabar, porque lo, lo quieren guardar para el futuro, porque hay que planificar. No, pues tampoco va por ahí. Hay que tener salud y hay que tener equilibrio, porque eso es el bienestar, equilibrio. Entonces, consideré que era muy importante compartirles esta información. Hay que ahorrar para también tener nuestros recursos, si viene algún imprevisto, como dice aquí, no dice... Hacer frente a los imprevistos, no solamente a los gastos del día al día, sino los imprevistos. Incluso un imprevisto, que puede ser que de repente vienen y te invitan, vámonos todos los cuates a Acapulco un fin de semana. Eso también es un imprevisto y también esa salud contribuye con nuestra salud, como también puede ser un percance que tengamos un accidente y necesitamos hacer frente a un imprevisto. Pero los imprevistos no necesariamente son malos, ¿no? También puede ser esto que es un imprevisto y que es padre poder tener el dinero para, para gastarlo, ¿no? Y bueno, yo quería cerrar con esta frase, cuando quieras pensar algo que valga la pena, piensa en ti. Y yo quiero agradecerles muchísimo que hayan estado presentes en esta plática. Gracias José, gracias José por, por haber participado y muchísimas gracias a CAED por la invitación. Y no sé si alguien quiera participar, quiera comentar algo al respecto pues al contrario, doctora, muchas gracias. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, puede reaccionar alzando la mano o escribirla en el chat. Mientras, los si es que alguien tiene alguna duda o alguna inquietud, a mí me gustaría preguntar su opinión sobre el estilo de vida minimalista. Hace poco empecé a ver así como ese tipo de cosas. Y apela mucho también así como al equilibrio, a la salud y todo eso, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué piensa usted acerca de este tipo de vida minimalista que se está manejando actualmente? Oye, no lo había escuchado, el estilo de vida minimalista quiere decir que tenga gastos lo menos y vivas lo más libre posible, ¿o qué significa? Eh, bueno, lo, lo poco que he visto o investigado, uh -huh. es así como que solamente tener las cosas que necesitas, tanto de ropa uh -huh. financiera... Este... Y de eventos también... Consumir la menor cantidad de productos... Este, callejeros... Que cuesta mucho... Pero... Este... También así como que mejoraste tus alimentos... Genera un presupuesto para ello... No... Eh, como evitar el consumismo... Vaya... Y es algo que como que... he eh, Visualizado un poco últimamente... Pues... Fíjate que... Bueno... Más o menos si te das cuenta... Es lo que platicamos el día de hoy... Nada más que con un título... Pero uh -huh. este... Pero mira... Lo que te dé paz. Okay. Lo que te dé paz. Yo creo que es muy importante no caer en los excesos, como que me imagino que eso no cae en los excesos, es lo que busca la vida, la vida saludable minimalista. No caer en los excesos, tener lo que necesitamos, pero siempre hay que ver lo que te dé paz, porque por eso te decía hace rato: te funciona o no te funciona. Si te funciona esa vida, está perfecta, tómala. Eh, eso es importante. Y si yo no daño a mi planeta a la hora de consumir, qué bueno lo puedo hacer, ¿no? No vaya a mi entorno inmediato. Porque no solamente es al planeta, sino mi entorno inmediato, mi relación con el otro. Si una persona por estar ahorrando, que más bien es atesorando, limita a su pareja, pues tampoco ya, hay una, ya no es sano esa parte, ¿no? Entonces ya no es minimalista, ya es, ya es atesorar. O sea, hay, que, hay que ver un equilibrio y ver, ¿sabes? Aquí entra la parte que les platicaba yo de escucharnos. Si tú cuando vas a tomar una decisión, escucha tu cuerpo, tu cuerpo te dice, incluso tu cuerpo te puede responder cuando, para decisiones en tu trabajo, para decisiones personales, tu sensación corporal, hagan, practiquen mucho la sensación con su cuerpo, incluso si no hay una sensación corporal, identifiquen cómo es no sentir esa sensación corporal. Ok. Y otra, <risa> aprovechándola. Este, también había visto eh, en algunas ocasiones esta parte de tomar nuevos hábitos y como que invitaban, son Reels o videos cortos que salen en las redes, y invitaban así como que a hacer pequeñas acciones constantes uh -huh. para estos cambios. Porque sí, yo soy muy tajante en mi forma de ser, norteña, mm. no sé. Entonces a veces uh, soy muy tajante o soy muy duro, ¿no? Entonces uh, lo hago hacia mi persona. Entonces a veces cuando, como bien lo mencionabas, ¿no? A veces no lo hago y ya. No, ya no lo hiciste mal, mal, mal. Mm. Tenemos como ese estigma del mal y lo bueno, ¿no? Ajá. Entonces, este, ¿tu opinión sobre estos pasos, pequeños pasos constantes, cuál sería? ¿Es viable, no viable? Es que yo te vuelvo a compartir lo que te funciona. Yo sí creo que hay que ir de poco en poco. Y ser, por ejemplo, fíjate que Nazaret Castellanos ha hecho investigaciones al, por la neurología de la meditación y dice que lo ideal es media hora diaria y que a partir de ocho semanas ya hay cambios en el cerebro. Pero yo entiendo que a veces nuestros estilos de vida y nuestras, nuestros hábitos no nos permiten media hora. Puedes empezar con dos minutos diarios. Dos minutos en cualquier momento del día. Y no estás cumpliendo con la media hora que a lo mejor desde, una, desde, desde un punto de vista como a, al debut, o sea, pegado a la norma, ay, tiene que ser media hora, en dos minutos no sirve, ¿no? Porque me identifico contigo, o sea, yo la verdad es que a veces soy así como tú. Y aquí lo que importa es que aprendamos a ser más, más benévolos con nosotros mismos y decir, bueno, es media hora, pero yo hoy puedo dos, dos minutos ahorita y a lo mejor en tres horas puedo otros dos minutos. Entonces, lo, mi, respondiendo a lo que tú me comentas, ve cómo te vas sintiendo, trata de ir transformando esta actitud que tú me comentas que de ser tajante, sea más benévolo y poco a poco, poco a poco lo vas a ir logrando, como dice la frase, no poco a poco se va lejos, así como la gotita, que puede, fíjate, una gotita puede romper una piedra, pero no es que la gotita, como no la rompe a la primera, ya se siente fracasada, ¿no? Pues es una gotita, una gotita, una gotita y se va uniendo. Y cada gotita es una acción que nosotros podemos ir haciendo. Ok. Bien, mm -hmm. pues recapitulando lo del chat, pues está Gerardo García, que menciona que es una excelente presentación. Nos llama a la reflexión, este, que nos llama a la reflexión sobre cómo estamos viviendo la única vida que tenemos. Y te agradeces, Soraya. También Maricela, muchas felicidades por la conferencia, nos lleva a reorientar la actividad actual. Hola, Martínez, nos dice que excelente conferencia, muy completa e ilustrativa, abona mucho al bienestar personal y por ende social. Y Gabriela, Graciela Enríquez, eh, dice que gracias por habernos proporcionado esta información tan importante y tan olvidada, uh -huh. y que su voz es muy agradable. Ay, gracias. <ríe> Pues de mi parte yo no tengo algo más que agregar, no sé si usted tenga algo más que agregar. Nada, muchísimas gracias. Les quiero agregar esta parte. ¿Qué dice con esto último de cuando quieran pensar algo, en algo que valga la pena, piensen en ustedes mismos? Vale, pues muchísimas gracias de parte del Centro de Apoyo Educativo Trooper, agradecemos su participación y los seguimos invitando a la siguiente conferencia. La siguiente conferencia que tendremos será educar a una generación digital, esto será el 25 de agosto. Sin más por nuestra parte, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego.